Martín Ojosa, además de precandidato del peronismo, es el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura. Martín, ¿por qué da la sensación, y yo me arriesgo a decir que más que una sensación es una realidad, de que gran parte del peronismo, de los nombres fuertes del peronismo, en Mendoza hoy no están bancando su candidatura? No hablan de usted, cuando se les pregunta, hablan de otras posibilidades, de que siguen expectantes de que pase algo más. Es decir, como que no lo han tomado tan en cuenta. ¿Lo siente así? No, la verdad que no, porque... Mira, Julián, yo hablo con todos. Hablo con todos los dirigentes políticos, hablo con los intendentes. Hoy los intendentes están en una situación de eh, elecciones en sus propias comunas. Uh -huh. Con lo cual, lo que tenemos que hacer del peronismo es tratar de, de que se gane en esas comunas eh, y apoyar. Esto se ve en todas las fuerzas políticas, donde ves intenciones que van y vienen, que amagan... Que, que, ...que no terminan de decidir... ...pero nosotros en el peronismo seguramente nos vamos a poner de acuerdo... ...y seguramente vamos a, a tener una unidad que es la que necesitamos... ...porque entendemos que, que hay una gran posibilidad de recuperar... ...la provincia de Mendoza en su, en su forma de liderazgo... ...que ha perdido en estos últimos años. Ahora, antes de pasar a eso, que obviamente nos interesa... Yo le tengo que repreguntar porque uno, por ejemplo, hablé con Anabel Fernández Sagasti el día de la COBIAR, con, con Carlos Hernández, la cobertura que hacíamos. Y Sagasti habla de una situación de expectativa del peronismo, de una situación de inminencia del peronismo. Algo va a pasar que va a ser el eje de la, de la candidatura o de la campaña. Dijo incluso, yo estoy dispuesta a ser la vicepresidenta del sector que traigan los intendentes, hoy los intendentes ya no aparecen como una posibilidad. Digamos, ¿usted entiende que no es la opción A, por ejemplo, de Anabel? Yo tengo la voluntad, yo he hablado con Anabel, Anabel dijo hace dos años que los que tengan la voluntad, que salgan a caminar, uh -huh. que salgan a participar. Eh, no solamente tengo la voluntad, tengo la convicción y me estoy preparando para eso, creo que la política tiene que empezar a mirar más... Al mendocino y uh -huh. dejar de mirar tanto a la política. También, Pero es opción A o B de Anabel usted. De, de Anabel por es, es nombrar una a una referencia. Es una pregunta que yo no puedo responder porque es una pregunta ¿Pero para siente? Anabel. Desde su lugar ¿qué yo creo que es que yo, yo veo que, que hay un apoyo, que hay un apoyo porque lo hablo con todos. Uh -huh. Hoy estamos en una situación donde el eje está puesto en las elecciones municipales. Sí. Entonces, eh, está todo concentrado en eso. Y después vendrá eh, el tema de definir. Uh -huh. Todo lo que viene a nivel provincial Obviamente yo tengo la voluntad, tengo las ganas Veo una posibilidad importante de que Mendoza vuelva a estar uh -huh. donde tiene que estar Tenemos todo para hacerlo Y aprovecho en todas las recorridas que hago No solamente para hablar con productores Hablo con cámaras, hablo con entidades Hablo con el mismo peronismo Donde uh -huh. muchos nos piden, nos tenemos que unir tenemos que eh, volver a ser una opción importante e interesante para los mendocinos. Ahora, en su foro íntimo, ¿a usted le haría las cosas más fáciles que el peronismo saliera a, a, no digo corear su nombre, pero por lo menos a ponerlo en agenda? Y hoy el peronismo no lo está haciendo. Pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero, pero siente que, que no lo está hay, haciendo hay, hay, a tiempo. Hay que esperar, hay que esperar los tiempos, uh -huh. los tiempos políticos. En las otras fuerzas también eh, hay disidencias y diferencias y tenemos que tener la capacidad de poder. Uh -huh. Lograr zanjar las diferencias. Uh -huh. Porque acá lo importante no es lo que pasa en la política, sino lo que pasa en Mendoza, ¿Seguro? Y lo que pasa en los mendocinos. Y muchas veces nos quedamos discutiendo la política, o los políticos nos quedamos discutiendo entre nosotros. Sí, nosotros también, incluso a veces caemos en eso. Sí. No sé si es un error, pero es un. Mirar. Es lo que pasa, es lo que pasa, pero cuando estás en contacto uh -huh. con la gente, es como que hay dos canales paralelos. Uh -huh. Donde la gente está pensando algo y la política va por otro lado Por eso eh, el peronismo tiene que volver a interpretar a Mendoza Volver a tener la capacidad de juntarse, de escuchar Aunque sea difícil, muchas uh -huh. veces muchas veces es complicado sentarte en una mesa Pero tiene que ser lo más sensato ¿Es complicado ser? sentarse en una mesa con quienes Con el que piensa distinto Dentro del PJ Y fuera también porque... Y fuera también, pero no, no, no es algo que, que no se puede hacer uh -huh. y no es algo que no logre el resultado. Yo puedo dar ejemplos de eso. Nosotros podemos dar ejemplos de, de cómo trabajar con distintas entidades, distintas opiniones y llegar a acuerdos. Sí. Desde el INV lo hemos hecho, nos ha salido, la verdad, bastante bien, bastante bien. Desde, desde acuerdos para manejar programas internacionales, como ha sido Proviar 2, claro. donde entre las entidades nos pusimos de acuerdo, discutimos un montón, pero llegamos a un acuerdo. Ahora, enseguida me quiero meter en el mundo vitivinícola porque por supuesto que es la otra gran faceta importante de, del, del mundo Hinojosa también, pero hablando de esto de los, de los nombres y de que a veces no es fácil sentarse a discutir en una mesa, usted eh, normalmente ha sido puesto en un lugar más cercano a Anabel, a, a todo ese sector, más que el de los intendentes, a pesar de su gran relación, por ejemplo, con Martín Aveiro. Eh, lo que les molesta a los intendentes, según dicen, es cierto manejo que tienen del partido en esa facción. Los Hilardo, los Agasti, etcétera. Y dicen, entre otras cosas, el reparto de los puestos importantes de dependencias nacionales quedaron solamente para ellos. ANSES, PAMI, trabajo podría ser una especie de, de bemol porque es Navarro que es más referente de, de los Bermejos, etcétera. Pero ve un poquito eso, hace una crítica también a su sector De cómo han manejado este lugar que les tocó en el peronismo De si no marginaron a los otros y por eso están calientes Primero, eh, yo pertenezco al peronismo No pertenezco a un espacio o a otro Siempre uh -huh. he estado en el peronismo eh, A pesar de mi vínculo con el sector privado Porque vengo muy vinculado al sector privado Tengo una experiencia pública de solamente ocho años uh -huh. eh, Con lo cual, conozco mucho el sector privado Siempre he sido peronista y creo que el peronismo tiene que lograr zanjar estas diferencias. Yo trabajo todos los días para esto, uh -huh. para que podamos sentarnos y discutir, a pesar de las diferencias, pero encontrar puntos de encuentro. Porque es la forma de poder, de, de después, poder liderar y gobernar la provincia de Mendoza. Sí. Lo primero que tenemos que lograr es la unidad y a partir de ahí salir a convencer. Yo creo que me voten hasta los radicales. Uh -huh. ¿Crees que lo pueden votar los radicales? ¿Por qué no? ¿Por qué lo votaría un radical? Porque el radicalismo sabe que ha hecho un mal gobierno ¿Es, es malo el gobierno de, de los dos? De, Alfredo y los, de Los mendocinos saben que este es un mal gobierno ¿Y por qué lo votan? Hace 10 años que lo vienen votando Yo primero. creo que es un ciclo que está terminado Yo creo que es un ciclo que, que se acaba uh -huh. Porque además Cuando hablas con el, sistema con el sistema público Digo, sistema de salud Sistema De seguridad uh -huh. Sistema educativo Te lo transmiten no, no, es tiene... que, no, es que, no es algo que Yo lo esté diciendo lo, lo dicen los propios actores Referentes Hablas con los médicos Y te dicen lo que está pasando en los hospitales lo que La fuga que hay hacia otras provincias sí. Lo hablas con Con los maestros y te plantean la falta de infraestructura que hay en las escuelas. Pero no es algo que, que yo lo estoy diciendo desde la crítica... Bueno, es plantear... una crítica, es una crítica. Pero lo dice la gente, uh -huh. no es que yo me lo estoy inventando para poder criticar. Ahora, no hay que hacer un mea culpa ahí, porque digo, si la gente está diciendo, los hospitales están mal, lo dice usted, las escuelas están mal, los médicos se van a laburar a San Luis. Y aún así, hace... 12 años que están votando a Cambia Mendoza, primero en casi todos lados, y primero sacando una distancia de casi 25 puntos en la última elección, que sería una de las más representativas por justamente lo cercana que está. Aún viendo a la provincia mal, según ustedes, ellos deciden ir a votar a Cambia Mendoza compulsivamente. Tenemos que en el peronismo dar un sacudón. Pero, ¿por qué pasa y esto? Tenemos Marín? que dar eh, un diagnóstico. ¿Por qué la gente va y vota a cambio de Mendoza si está tan mal todo? Tenemos que encontrar que los mendocinos sientan que el peronismo es la opción para gobernar Mendoza. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido que a través de, de las ganas, de la voluntad, de uh -huh. entender, de escuchar, del consenso, creo que tenemos que poner nuevas caras. Ha llegado uh -huh. la hora de. De, de que el peronismo ponga nuevas caras a representar, ponga nuevas caras a participar, que obviamente, obviamente no es fácil porque uno se tiene que hacer conocido, tiene que, que Usted tratarle... es una de las nuevas caras que necesita el peronismo. Sí, yo vengo de un. yo vengo de, de, de, de tener más espacio en el sector privado que en el sector público pero creo que el peronismo tiene que animarse y en, en todas las, las intendencias, es muy difícil meterse en política. Martín, me quedo ahí porque ha tocado una vaca sagrada casi del peronismo. Eh, es la segunda vez, o, o hasta la tercera contando las veces que he, he podido charlar con usted, que dice, que, que pondera que usted viene del sector privado. Usted viene de saber manejar empresas, de lo que siempre dicen, estos no saben lo que es pagar un bueno, eh, 931. Un 931. Eh, Usted lo pondera como algo bueno y, y hasta lo dice, esto es una de las virtudes de mi posible gestión. Cuando el peronismo siempre ha ponderado justamente a la gente que sabe laburar y manejar desde el Estado. ¿Por qué? porque qué su mensaje distinto? Yo creo que sería interesante que todos los dirigentes políticos tuvieran el paso por el sector privado. Uh -huh. Los dirigentes que hoy se están candidateando para, para gobernar vienen viviendo de la política desde que empezó el siglo XXI. Uh -huh. O cinco, más, o más, 21 o más. Entonces, llevan más de 20 años viviendo del sector público. ¿Incluso Entonces, peronista? hay peronistas que. Lo digo todo, de, de, de, no, no, no me refiero solamente o sea, a un sector. Critica a gente del PJ que lleva 25 años viviendo del sector público. No es, la, no es la crítica, digo que sería interesante conocer lo que pasa del otro lado. Porque el sector privado tiene su lógica que no es la misma lógica del sector público. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni que haya que adaptar lo público a lo privado, ni lo privado a lo público, porque esa, esa fórmula ya no ha, dado, no ha dado resultado, lo hemos visto, pero sí entender lo que está pasando. Muchas veces escuchamos dirigentes, por diferentes políticos, que le dicen al empresario cómo tienen que hacer las cosas. A mí me pasaba, generalmente, eh, en los foros bodegueros, uh -huh. donde aparecía... Eh, el dirigente a decirnos Cómo había que hacer para vender vinos claro, eh, Y la verdad que decir, ¿qué Me viene a enseñar este si no tiene idea No tampoco tan, no tan agresivo Pero, pero digo eh, Hay que ser respetuoso uh -huh. De lo que es el trabajo Y de lo difícil que es mantenerse en el sector privado Entonces eso te da De alguna manera Las dos visiones Desde el sector público y desde el sector privado claro. Que te permite tomar decisiones Más acordes, yo me he llevado muy bien con el sector privado en la gestión del INB. Claro. Muchas de, de los avances que hemos tenido en el INB han surgido del diálogo con el sector privado. Y a eso me refiero con tener el valor de sentarse en una mesa, hablar con el que puede llegar a pensar distinto. Lo más fácil es, lo más fácil es estar en la grieta. Uh -huh. Martín, quiero retomar dos que se nos quedaron en el camino. Una respecto a esto que usted decía. Mendoza casi toda funciona mal, ese es el planteo, o muchas cosas funcionan mal, y yo le decía, sin embargo van y votan, sistemáticamente cambia Mendoza. Si yo le tuviera que pedir una cosa, una sola cosa, el error imperdonable, vamos a ponerle así, que el, el mendocino le sigue facturando a algún gobierno peronista, póngale usted el nombre que quiera o varios, ¿cuál sería ese error imperdonable del peronismo que no, los está, que no les está permitiendo achicar distancias ni siquiera? No sé si es un error, me parece que lo que decía más temprano, eh, el habernos alejado de lo que la gente Pero es necesita. muy ambiguo decir, si me alejo de la gente. Es, es la porque gente? La, la política pasa eso. Está donde, bien, pero, pero se lo uno... a ustedes, no a todos. Y es lo que y es, el, es lo que tenemos que revertir. Por eso con las mismas fórmulas e ideas seguramente vamos a tener los mismos resultados. En eso me refiero con el samarrón uh -huh. de, de querer ser parte de algo nuevo, algo distinto. ¿Concretamente en qué se alejó el peronismo particularmente de la gente? En escuchar las demandas, en a veces eh, potenciar o proponer agendas que no son la agenda de la gente. ¿Como Entonces, la judicial, por ejemplo, de la Nación? Puede ser, puede ser algunos temas, puede ser el tema de, de, de, del manejo de, los, de la asistencia social, que a veces no ha estado bien hecho. Entonces, ¿En qué, qué falló el manejo de la asistencia social? No, digo, a veces... Eh, ¿Cómo se maneja o cómo se controla? ¿No estuvo bien controlado? En algunos casos no ¿En algunos casos no. eh, ¿En qué sentido? ¿Ahora, antes? Bueno, ahora fíjate que se están dando de baja muchos planes o programas Que, que no estaban bien controlados, en buena hora que se haga uh -huh. eh, Porque es muy difícil mantener el Estado Cuando generalmente eh, tenés que dar tanta asistencia lo más importante y el peronismo se ha caracterizado por eso Es por generar trabajo, la gente quiere trabajar Hay gente que dice que el, uno de los motivos por los cuales el peronismo abrazó el, Cierta política de asistencia Era por clientelismo político Para tener agarrada a esa gente de algún lado ¿Cree que en cierto punto eso pasó? Que buscaron hacer clientelismo no sé político si eso, es, si eso es tan tajante eh, Yo creo que hay mucha gente que, que necesita la ayuda Yo también eh, entonces... de hecho, Yo estoy planteando, no estoy diciendo que yo piense así Estoy eh, si usted lo cree. Creo que hay que asistir, pero también no puede ser permanente la asistencia. Uh -huh. La asistencia tiene que tener un principio y un fin. Uh -huh. Y eso creo que es un error que tenemos que lograr eh, revertir. Y fíjate que han habido gobiernos como el de Macri, que también tuvo la misma situación... ¿Aumentó los planes? Eh, incluso, incluso nos aumentó. Eh, quiero, quiero pulir una cosa que dije, eh, no creo que sea así, el linterismo creo que en algunos casos sí es así. No, no digo que sea el 100%, pero creo que en algunos casos sí es así. Y hay que demostrarlo. Eh, y otra cosa que se nos había quedado en el tintero es, y yo le pregunté, no me respondió, el sector de, de Sagasti y Lardo, etcétera lo que les facturan, lo que les recriminan hoy los intendentes, los Félix, los Riggi, no sé si lo sabéis los Félix y los Riggi, es, bueno, ustedes... Dejan todo para ustedes, los cargos fuertes del Estado están para el sector de ustedes, porque no podemos negar que hay facciones, insisto, ANSES, PAMI, etc. ¿Hace una crítica de cómo manejó ese sector, por lo menos ese reparto de lugares dentro del peronismo acá? Yo no estuve en, en la decisión en ese momento, yo no Pero los no, beneficiarios no son claros. Pero creo que eso estuvo charlado, ¿eh? yo creo que en su momento se hablaron todos esos temas, porque incluso las delegaciones de ANSES... De todos los departamentos han estado puestas por los intendentes. Uh -huh. Entonces, no creo que haya sido eh, directo o impuesto. Eh, generalmente, todo se conversa, muchas veces algunos están de acuerdo, otros no están tan de acuerdo, pero es el juego de, de la política, uno no lo puede negar. Eh, y es así, es así, y creo que hubo discusión en eso, hubo planteos en eso, pero después, cuando miras un poco las intendencias, uh -huh. todos los delegados, eh, han sido respetados lo que el intendente ha propuesto. Incluso mi cargo eh, eh, fue propuesto también por el intendente de Tunyán, Martín Aveiro, junto con Anabel Fernández Agasti, así que en mi caso no sería así.